Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre cómo trabajar colaborativamente en Sotero con las librerías grupales. Bueno, en Sotero evidentemente nosotros podemos tener nuestra propia librería, que esta es personal y esta no es compartida con nadie, entonces a menos que, que compartamos nuestra contraseña y usuario con otra persona, pero también lo que podemos hacer es que si estamos por ejemplo en un equipo de investigación, en un equipo de trabajo y estamos utilizando las mismas referencias o estamos escribiendo un paper, colaborativo, entonces valdría la pena por ejemplo hacer una librería compartida, una librería agrupada. esto cómo se hace bueno, nos podemos ir a nuestro navegador y nos vamos aquí a Sotero es importante iniciar sesión y como podremos ver aquí nos aparecen unas cuantas eh, pestañas y donde nos tenemos que ir es en grupos entonces aquí por ejemplo en grupos encontraremos los grupos que nosotros hemos hecho o si queremos crear uno nuevo pero también lo más interesante es que podemos buscar por grupos que son públicos y podemos incluso acceder a algunos que son abiertos o pedir acceso a algunos, por ejemplo. Es importante aquí destacar que la gran mayoría de los grupos están en inglés, entonces es necesario buscar los términos en inglés, por ejemplo. En este caso, como yo mencioné en un video previo, si yo estoy haciendo investigación sobre redes sociales, entonces yo creo que puedo buscar Social Network y le doy en... Buscar, va a atar un poquito y por ejemplo aquí ya estoy encontrando algunos grupos que se relacionan a eso. Por ejemplo, este en particular que es de System of Rights Identification Research Network. Aquí por ejemplo creo que es un grupo de trabajo de la Universidad de Cornell, exactamente. Entonces, por ejemplo, veo que eh, ese grupo es público, pero tienen una membresía cerrada. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo tengo que eh, o sea, pedir ingreso y puede que me acepten o puede que no. Entonces, por ejemplo, también, a este se llama Blog Social Bookmarking. Este, aquí nada más hay una persona, pero el grupo es público y también tiene membresía abierta. Esto quiere decir que yo puedo acceder al grupo y también puedo ver lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso nada más tienen los dos, dos documentos y, pues bueno, pueden investigar cualquier, cualquier otro grupo que tengan. Para crear nuestro propio grupo, nos vamos aquí, como les comenté, a grupos y damos en Crear Nuevo Grupo. En este caso aquí podemos añadir un nombre de nuestro grupo. Si queremos que sea de manera más abierta y sea más pública, lo, es, lo más eh, recomendable es que sea en inglés, pero si nada más es para nuestro equipo, para que sea cerrado, por ejemplo, eh, podemos poner cualquier nombre. En este caso, por ejemplo, yo le voy a poner eh, redes sociales, por ejemplo, que es de investigación que yo estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí ya hay un grupo llamado así, por ejemplo. Puedo yo incluso hasta copiar el link y pegarlo para ver si es un grupo que está abierto por ejemplo, quiere decir que hay personas trabajando en esto y si sí, por ejemplo podemos ver que al parecer sí es abierto ah bueno, si sí, dice que el grupo es, es público, pero la membresía es cerrada, entonces eh, puedo yo pedir acceso, por ejemplo, puedo darle clic en join y ver si me aceptan o puede que no entonces por ejemplo entonces redes sociales 2.0, ¿no? por ejemplo y aquí es lo que les comentado de, de los tipos de membresías. Por ejemplo, puede que sea público y que sea una membresía abierta. Quiere decir que cualquier persona puede ver nuestro grupo y pueden ingresar instantáneamente a nuestro grupo como tal. Eh, que sea público pero con membresía cerrada, quiere decir que los miembros tienen que aplicar o los puedo yo invitar. Por ejemplo, si yo, yo conozco a un colega que tenga cuenta Sotero, le puedo mandar la invitación directamente. Y finalmente, Private Membership. O sea, que solamente los grupos que nosotros hayamos invitado, o sea que no lo pueden ver así este, públicamente nosotros tenemos que invitar a la persona y si acepta la invitación ya puede ver lo que nosotros hacemos entonces cuando le damos clic aquí en crear grupo automáticamente se nos creará en este caso por ejemplo, yo no lo voy a hacer porque ya tengo uno aquí y por ejemplo entonces también en mi sotero me aparecerá en esta parte que dice abajo que dice group libraries entonces ya me aparece el grupo que yo creé y las citas y otras referencias que aquí están puestas y funciona es igual que cualquier eh, que, que todos los que evidentemente aquí puedo hacer mis propias carpetas puedo agregar eh, tanto archivos eh. aquí por ejemplo si yo tengo un, un, un archivo como tal la copia de archivo está aquí otra persona por ejemplo en su computadora puede acceder también a esta copia a esta misma copia entonces es una manera muy importante para poder colaborar y eh, pues también, evidentemente, es un paso más allá como a, a desarrollar la ciencia abierta. Pero bueno, esta fue una forma de cómo nosotros podemos colaborar con personas directamente en Sotero y esperemos que les haya gustado. y Este fue el, fin, el último video de la serie de tutoriales de Sotero. Si eh, Sotero se actualiza con otras eh, funciones u otras características, seguiré haciendo tutoriales para que los podamos conocer. Pero si les gustó el video, por favor, compartan con sus compañeros, con sus compañeros, con sus colegas investigadores y pues nada, espero verlos en el siguiente video y muchas gracias por eh, sintonizar esta serie de tutoriales. Gracias y hasta luego.